Miércoles de la octava de Pascua del Evangelio según San Lucas capítulo 24 Versículo del 13 al 35 El mismo día de la resurrección Iban dos de los discípulos Hacia un pueblo llamado Emaús Situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén Y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamada Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús de Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo cuanto habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y ese entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer Y entró para quedarse con ellos Cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron Pero a él se les desapareció y ellos se decían uno al otro Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos dos discípulos sencillamente volvían a su casa y a su trabajo, después de ver muertas sus esperanzas. Lucas otorga un lugar muy especial a esta manifestación de Jesús, porque enseña lo que será para los creyentes de todos los tiempos, el reencuentro con Cristo resucitado. Estos dos hombres, a no ser que se trate de una pareja, están en la misma situación, en que se encontró el pueblo de Dios varias veces en la historia. Tenía la seguridad de haber encontrado un salvador y todo terminó en un fracaso. Lucas emplea cuidadosamente una y otra vez los verbos ver y reconocer. El evangelista quiere comunicar que Jesús después de su resurrección ya no podía ser visto por los ojos del cuerpo. Había pasado de este mundo al de su padre y este mundo nuevo escapa a nuestros sentidos. El Espíritu del Señor resucitado les había dado la certeza de que eso era verdad. El sacramento de la palabra no había sido menos activo y eficaz que el pal compartido. Termina diciendo que se levantaron para regresar a Jerusalén igual que las mujeres que vuelven del sepulcro